Dicen que un barrio mágico es el lugar donde se puede descubrir el espíritu y la esencia de una ciudad. En el corazón del barrio El Arbolito, donde convergen todas las calles, había un viejo pirul, donde los mineros acomodaban las bancas para hacerlo un lugar de convivencia y pulque. Así nació su nombre. Su esencia trasciende a través del tiempo. cómo olvidar la música de las rocolas de las pulquerías, su gente trabajadora de las minas, llena de los grandes defensores de su terruño. Por el potencial de su gente, su historia, sus leyendas, cultura y gastronomía, hoy el arbolito recibe la denominación de Barrio Mágico. Pachuca tiene barrio y es mágico, el arbolito.